Dulce María González solicita a la ciudadanía colaboración para poder comprar una pinta de sangre para poder realizarse una operación. Una pinta de sangre que fue positiva, te positiva. ¿Para, qué? para para una operación de un descenso. Ya yo fui a cenar a salud pública, a buscado donar y nadie me ha servido. ¿Y A ver si me pueden dar una mano amiga o dirigirse a su vivienda. En la organización logra, eh, después de, en los días de la organización logra, después de caminos vecinales para abajo, cerca de Puentecito. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.